Hola familia, estamos de regreso con este video donde voy a hablar sobre algunos temas que hablaron en el ama, en Las Vegas, la presentación que nos dieron en vivo de semana de Sparks, no me está yendo muy bien pero no me puedo quejar, encontré unos cofres, pero quiero compartir con ustedes algunas ideas. Ya vi el video otra vez. Creo que ya le estoy entendiendo un poquito mejor de lo que estaban hablando. Si es que vamos a hablar sobre esto, familia. Y a ver si me puedo explicar bien. Creo que este video va a estar un poquito largo. Pero Espero no, no hacerlo tan largo y no hablar como loco. Pero primero lo primero que hablaron, en la presentación fue sobre los autos, los carros, la fabricación. Para poder fabricar un, un auto se necesita hacer el staking de los Sparks en la fábrica. Muchos de ustedes ya saben dónde está la fábrica y ya acabaron de construir todos los autos de la serie 1, los deportivos. La última vez que revisé se tardaban 24 horas para terminar de fabricar un auto. Y primero salieron las de serie 1 y esos van a ser los vans. Esos van a ser los siguientes que van a fabricar. Cómo se pueden comprar estos autos? Lo primero fue la subasta que estuvo carito. Después, apenas esta semana tuvimos la oportunidad de registrarnos como para comprar exploradores, Sparks, terminales de tren, de avión. Dependiendo del, del número que nos tocó, es como tendremos suerte si podemos comprar un auto o no. Y creo que nadie en del barrio tuvo suerte. La otra forma es de los showrooms. Déjenme me regreso al juego. No quiero hacer tanto esto de cambiar ventanas, pero sé que algunos de ustedes no están muy activos en el juego todo el tiempo. Quiero enseñarles el showroom. Ah, ¿Dónde está? es este, miren. Aquí vamos a poder ver los, los autos. Tal vez nos dejen entrar como la fábrica y podamos ver el inventario que tiene ese showroom. Y para los que no han visto, aquí están los autos. Miren nada más, qué bonito se ven. Este es el Genesis, aún no los entregan. El mío es este rojito aquí, el número 2. Este es el mío. Bueno. Ah, déjenle quito aquí, porque si no, mi computadora empieza a ponerse más lenta. Ok, listo. Así es la forma de poder comprar estos autos. Y también en un futuro vamos a poder comprar autos usados. A ver cuál es el siguiente. OK, aquí. Las carreras, verdad? Todo mundo está emocionado por las carreras. Va a estar en forma beta y necesito que entiendan que en el momento estos autos no van a tener utilidad. Si piensan comprar una un auto en las siguientes semanas, no se enojen, no se desesperen cuando no puedan hacer nada con el auto. Recuerden que los de Aplan les fascina tomarse su tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vamos a poder hacer una vez que empiecen estas carreras en beta? Que solamente vamos a poder participar en estas carreras para divertirnos y las pistas van a ser diseñadas por Aplan. No habrá premios. Por lo que entiendo, nuestro auto lo vamos a poner en la pista. Y los otros autos, si hay, son de Apple. Y así vamos a competir, solamente para ver cómo son las carreras y ya. Um, las estadísticas. No, por ejemplo, aquí si van a uno de los autos, van a poder ver las estadísticas qué tan, qué velocidad tienen, uh, yo no creo que más cosas tienen, uh, pero imagínense, aquí dice que no vamos a poder usar los exploradores como los conductores. Al principio no. En un futuro sí, pero durante este beta, no vamos a poder empezar a capacitar, capacitar a nuestros exploradores para que se hagan más buenos conduciendo. Esperemos que en unos dos meses ya podamos hacer eso. Pero por el momento, solamente será por diversión. Nada más vamos a ver a nuestro auto, andar por toda la pista. Una vez que tengan esto por unas, no sé, unas dos, tres semanas, es cuando van a pedir que les demos nuestra opinión a los de hablan para ver qué pueden mejorar. Me imagino que... en. No sé, 3, 4 meses cuando ya vamos a poder tener carreras en verdad. Qué más sigue sobre las carreras? Las utilidades. Ah, no, no, las carreras no, el transporte. Una vez más, cada auto tendrá su propia utilidad, verdad? Habrá autos que se pueden usar como tipo taxi, como el Uber vamos a poder llevar a jugadores a otras partes de la ciudad o a diferentes ciudades. Pero primero solamente será en la, dentro de una ciudad. No vamos a poder llevar a jugadores a otra ciudad y eso será mucho después. Y después vamos a tener transportación de cargamento, los camiones que sacaron. Muchos jugadores no van a querer manejar su auto deportivo desde Los Ángeles hasta Nueva York porque lo van a usar y tal vez le van a tener que dar más mantenimiento. Van a usar estos camiones que compraron los jugadores para poder transportar sus autos desde California hasta Nueva York, así como en la vida real. Por ejemplo, los de la Fórmula 1, cuando van de ciudad en ciudad, país en país, no llevan el auto, lo llevan manejando por las carreteras, no, lo meten en un camión y se lo llevan. Esta será otra forma de sacarle ganancia al juego con estos autos. Las carreras que más sigue muy pronto, bueno, no sé, en unos meses, tal vez antes de final de año, vamos a poder diseñar nuestras propias pistas dentro del juego. Cualquier calle del juego puede ser parte de una pista. Después habla que los exploradores van a ser los conductores, los pilotos. Cada explorador va a tener su propia estadística. Y estas estadísticas se pueden ir mejorando entre más participen en más, más carreras y si los llevan a escuelas de manejo, lo que le llaman el Academy Training, como academias de capacitación. Pero en estas escuelas de manejo vamos a poder llevar a nuestro explorador a, a que mejore, que sea mejor. No me sorprendería, familia. Sí, vamos a tener que pagar por llevar a nuestro explorador a la escuelita. Tal vez esté un poquito caro. No sé si la academia, la escuela será de Aplan o también los jugadores podrán abrir su, sus propias academias una, una vez, sus escuelas, una vez que tengan un explorador que sea de los mejores. Lo que sí vi un video ayer donde Idan, uno de los fundadores, habló. No, un video no. Es un podcast del Tap Raider. Y no me acuerdo con quién estaba yo hablando en la sala de búsqueda de tesoros. No me acuerdo quién fue. Eran dos, dos jugadores. Pero les mencioné que en, en, ese, en ese podcast Dan dijo que cuando nuestro explorador llegue a cierto nivel, sea de los mejores, ese explorador va a poder enseñar, capacitar a otros exploradores. Entonces enfoque, enfóquense en un solo explorador. Si van a participar en las carreras y si se van a dedicar a esto para que sea uno de los mejores y así ese explorador pueda enseñarles a, tu, a sus otros exploradores a ser buenos conductores. ¿Y qué pasa con eso? Si tienen muchos exploradores y pueden hacer eso, van a poder vender esos exploradores a un mayor precio. Siempre piensen en cómo le pueden sacar ganancia al juego en diferentes maneras. Si yo me puedo dedicar a mejorar a exploradores con mi explorador que tengo, Voy a poder comprar exploradores a un bajo precio, entrenarlos, capacitarlos, enseñarles y venderlos después. Va a ser interesante ver cómo va a funcionar eso. Y después, al final, ya vamos a poder ganar UPEX en esas carreras. Aún no, falta muchísimo, pero es el propósito de poder tener premios para los ganadores, como en la vida real, así es que, no sé, en para finales de, de año, creo cuando ya vamos a tener una mejor idea de cómo va a funcionar todo esto. Ya van a vamos a tener tal vez todo esto ya dentro del juego. De eso hablaron sobre el las carreras. El otro tema, el cual hablaron, eran de los Legits, familia. Estos Legits, la verdad no sé mucho de esto, pero lo que no sabía y apenas aprendí es que van a, van, vamos a tener colecciones dentro. Bueno, vamos a tener colecciones para los Legits, como las propiedades. Hice un video hace a finales de año, creo, del 2021, hablando de los Legits que lo que, cómo se compran, cómo podemos comprar los mementos antes de un juego. Bueno, ahora los vamos a poder tener dentro de uh, agruparlos para poder hacer colecciones. Igual que las propiedades van a, ten, van a ser raras, ultra raras, exclusivas. Y déjenles enseño dónde era, en el Discord familia. De verdad. Ajá. Subí esto hace unos días en el canal de NFL Legits. Acá les dice para cada colección qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, la más simple. Tienen que tener solamente tres Legits de tres jugadores diferentes. Y Creo que acá les da un 140% más del boost de puntaje. Así que les recomiendo esto si van a estar interesados en aprender cómo es la dinámica de todo esto, los Legits. Vénganse acá y vean cómo, qué necesitan para cada colección. Y ver, uh, la temporada del fútbol empieza en agosto del 2022. Así es que prepárense para los nuevos Legits. Van a tener que comprar más. Creo que cuando ya salga la, la nueva colección es cuando vamos a poder poner estos Legits en las colecciones. Y también se viene una sucesión con otra, con otro, no sé si será un club deportivo o una liga deportiva, pero nos imaginamos que porque van a abrir Río de Janeiro, muchos nos imaginamos que esta expansión de los Legits se hará con la Liga de Fútbol de Brasil, es lo que muchos pensamos. Aún no nos dicen qué es, pero dicen que nos van a decir muy pronto. Si ustedes siguen la Liga de Fútbol de Brasil, tal vez esto les va a interesar para poder empezar a comprar estos lejets. Yo tal vez compré una cajita para ver cómo, cómo son. Pero importante que le entiendan este tema de los Legits, porque si un día, no sé, en un año, dos años, hacen una sucesión con una liga de fútbol europea, es cuando realmente creo que los la le, le van a empezar a sacar buen dinero a esto. Y nosotros vamos a poder también coleccionar estas tarjetitas. Así es que infórmense sobre los Legits, familia. ¿Y qué más sigue? En cuatro días, en junio 31, es cuando se termina la venta de los Legends de la temporada 2021. En el momento, se están vendiendo los mementos de los primeros 13 juegos de la temporada del 2021. Esos mementos son los que valen más, cuestan más comprarlos, pero te dan más puntaje. Y también nos van a dar. Nuevos legits. Nuevos variantes. Han de ser unas tarjetitas diferentes. Esto no sé muy bien que, cómo será esto. Dicen que están listos para. Hacer más cosas que. Solamente con los de la NFL. Será la liga de fútbol. De Brasil. Vamos a ver. Bueno, Aquí. Después nos salón de las meta ventures, de las meta aventuras, de los negocios. Una forma de que los jugadores ya le están sacando ganancia al, al juego con las tiendas de exploradores y las, las tiendas de los de la NFL. Muy pronto se vienen las um, tiendas de outdoor decor, decoraciones que se van a poner afuera de las casas, alrededor. Por ejemplo, columpios, fuentes, sillas, mesas, ¿qué más? Unas cercas. Cosas que no, nosotros ponemos fuera, afuera de nuestras casas para decorarlas. Y después vienen las tiendas de adornos, ornamentos de estructura. ¿Cuáles son esos, familia? Ah, vamos a ver dónde está el juego. y me vengo aquí a mis activos. Estos, por ejemplo, estos son los que le llaman los structure Ornaments, los orna ornamentos, adornos de estructura. Son los que van arriba o alrededor de la casa. Estas tiendas van a llegar este año y los jugadores van a poder Uh, mandarles a los de Appland lo que le llaman los blueprints los planos de sus diseños y los de Appland van a, a decidir si aceptan esos planos o no okay. en el momento los de Appland son los únicos que hacen esto o ya en Navidad dejaron que los jugadores miren este Mandarán sus diseños y los pudieron vender. Y cada jugador se ganó el 70% de las ventas. Los últimos que, que tuvimos son estos. Que compramos a jugadores. Uno de los miembros del barrio le fue muy bien. Qué bueno. Creo que necesitan usar el, el software, el sistema que se llama Blender, para poder diseñar esto. Son buenos para diseñar. Es hora de que se pongan las pilas y empiecen a Hacer todo esto para que le saquen ganancia al juego. Bueno, en fin. Esas son las dos tipos de tienda que vienen en unos meses. Ahora, si no son buenos dis para diseñar, por ejemplo, yo soy malísimo para dibujar, ni mucho menos para diseñar. Lo que hacen muchos jugadores es contratar a alguien o si tienen algún familiar, o un amigo que es bueno para diseñar, se asocian con esa persona. Y pueden abrir su tienda de, de decoración, ornamentos y sacarle un tipo de ganancia al juego. Yo estoy tratando de convencer a mi hermana de que, que aprenda a hacer esto en el Blender. Es buena para dibujar, para diseñar, pero no sabe usar el Blender. A ver si me hace caso para que así entre los dos le saquemos alguna ganancia al juego. No será mucha, pero por lo menos algo. Y también vamos a tener uh, estructuras, objetos de tercera dimensión que vamos a poner fuera de nuestras casas. ¿Qué más sigue? Van a tener un, un proceso para aceptar estos planos, estos Blueprints de los diseños y se llama UGC. Uh, más adelante dicen qué es lo que es. Uh, ¿qué era? A ver, ahorita les digo que siempre se me olvida qué que, que significa eso. User Generated Content. A ah, contenido generado por los usuarios, por los jugadores. Es lo que tal vez así se traduzca. Van a tener ese proceso para probar este contenido, estos blueprints planos que mandan los jugadores a los de hablan. Ah, qué más? No, oh, ya. Se abrieron más tiendas de exploradores y de la NFL, los Fan que aún están en beta. Apenas esta semana creo que se abrieron como 20, 30 más. No, no sé muy bien. Dos de los miembros de Aplan ya tienen sus tiendas y qué bueno que la comunidad esté participando. Espero que más de ustedes le tomen ventaja a esto más que nada. Y tenemos un canal en el barrio específico para ustedes que son dueños de estas tiendas para que puedan publicar, promover sus tiendas. Y tenemos unas reglas que tienen que seguir, pero uh, queremos apoyarlos con eso, familia. Y después van a venir las galerías de NFTs. Creo que esto habla sobre cuando vamos a poder traer NFTs de otras cadenas, de otros packings dentro del juego y vamos a poder tenerlas en estas galerías para venderlas. Gobierno y votación. Muy, muy importante que hablen de esto. Creo que necesito hacer un video diferente para hablar sobre esto porque uh, es importante que sepan cómo esto nos va a afectar. No, sobro, no solo en el barrio, en los nodos que participemos, sino también en las ciudades que, donde tenemos propiedades y en todo el juego. Importante que realmente se pongan a pensar cómo van a usar su voto. Lo primero que tenemos que hacer es decidir dónde será nuestra casa. Tenemos que tener un domicilio. Tenemos que escoger dónde vamos a vivir en Abland. No quiere decir que ahí va a estar nuestro explorador todo el tiempo, pero los de Aplan quieren, quieren saber qué propiedad, en qué barrio, en qué ciudad ustedes van a vivir, si se puede decir. Eso nos da acceso a votar en decisiones que pasan en el barrio, en el nodo. Si nos venimos a, a ver, déjenme ver rapidito. Me salió un mensaje del... Ah, está ese. Pero nos venimos acá. Vámonos al nodo. A Winerca, familia. Ya estamos creciendo muchísimo. ¿Quién fue Messi subió una captura de cómo se ve el nodo ahorita con las construcciones. Y miren. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito, familia. Pero miren, qué bonito. Llevamos que cuatro meses que empezamos con el nodo. Pero dígame si nos está viendo bonito. ¿Verdad? En el momento estoy construyendo dos apartamentos. Pero en fin. ¿Ya vieron cómo empiezo a hablar como loco? Estas primeras votaciones que vamos a tener en el Aplan. En por ejemplo, si digo, aquí será mi casa, mi dirección, todo este apartamento. Esto me va a dar derecho a votar por cosas que van a afectar al barrio de Winnetka. Si ¿Okay? decido poner mi dirección aquí, aquí en este nodo de carreras que tengo en, en, en Hollywood Hills, Si sí, decido poner esta casa como mi casa principal, solamente te tendré derecho para votar en decisiones que afectan a Hollywood Hills. Importante que sepan eso, que empiecen a decidir dónde voy a vivir en Hablan. ¿okay? Cada quien tiene derecho de escoger su dirección, su vivienda. No porque solamente participen en, en el nodo, de Winnetka, del barrio, quiere decir que están forzados a poner, decir que aquí es donde van a vivir. Porque en un futuro familia, ok, cuando ya abran ciudades en otros países, en otros continentes, mucha gente va a querer vivir allá. Mucha gente va a querer estar, poner mejor su casa, no sé en Mongolia tal vez uh, y, y es parte de crecer en el juego en la vida real muchas muchas personas crecen en una ciudad y se van a vivir a otra eso es normal pero por el momento ok aquí el nodo de Winnerka aquí es donde voy a poner mi, mi dirección mi casita aquí voy a, de, voy a decir les voy a decir a los de hablan que aquí vivo y tal vez en un futuro tengamos otro nodo en Europa. Ahí con, con la familia que vive en Europa, tal vez se organicen bien y digan, vamos a abrir otro nodo allá. Y vamos, vamos a hacerlo. Importante se puede hacer eso. Tener mi casa de verano allá en, con lío en las islas, islas Canarias. Estaría bonito. Pero uh, eso nos va a dar derecho a tener ese voto. Uh, vamos a ver y uno de los primeros votos que vamos a tener es qué tipo de construcciones vamos a querer tener dentro de ese barrio. Por ejemplo, muchos jugadores uh, han mencionado que en su nodo no quieren que tengan fábricas uh, o por ejemplo, ya empecé a andar aquí moviendo como loco. En unos nodos quieren tener hacer una zona solamente residencial. Entonces no van a querer que en una propiedad grande alguien construya una fábrica porque no se va a ver bonito el, esta parte del, del barrio. Esta será uno de los primeros votos que vamos a tomar. ¿Qué tipo de, de construcción de edificio vamos a permitir dentro del barrio? Solamente vamos a poder tener un voto, familia. ¿Okay? No porque tengamos 100 propiedades, eso nos va a dar derecho a 100 votos. No, no, no. Vamos a poder votar una vez, aunque tengamos, seamos dueños del de 90% del barrio. Pero, si los de la comunidad tenemos el mayor porcentaje de propiedades en Winnetka, quiere decir que será más fácil para nosotros poder, uh, ¿cómo lo puedo decir? Será más fácil que las decisiones, los acuerdos que tomemos nosotros para el nodo se hagan realidad porque tenemos la mayoría de los votos. Estoy tratando de comprar unas, no sé, tal vez unas 10 propiedades más. Quedan muchísimas en Winerca. Todavía no se vende todo. Pero... Uh, estaría bien que más jugadores no están caras sí, más jugadores empiecen a comprar si pueden propiedades en Winnerka para que tengamos el, el, el mayor voto para que otros jugadores no, no decidan qué es lo que va a pasar dentro del nodo esto nos va a ayudar muchísimo porque si en un futuro decidimos abrir otro nodo nos vamos a poder organizar mejor Uh, tal vez todo mundo ahorre para tener más liquidez y cuando se abra esa nueva ciudad, todo mundo empezará a comprar ahí para que empecemos el nodo uh, mucho mejor. Pero ahí la llevamos ahorita en Winelka. Aquí también dicen algo de contribuir al barrio o ciudad con los... Uh, con el contenido generado por los usuarios. Y lo que les decía que vamos a votar para ver qué tipo de construcciones, de tiendas van a vamos a permitir tener dentro del barrio. Eso es aquí vamos a ver qué más. Ah, el portal de la NFT, de los NFTs. Como he mencionado antes, vamos a poder traer NFTs de otras cadenas, otros plugins dentro del juego. Si ustedes tienen, no sé, uh, por ejemplo, nosotros, bueno, muchos de nosotros en, en el barrio, uh, cada día coleccionamos estos chicos rocos. Estos NFTs que... Urban compartió con nosotros, cada día nos, nos regalan uno, tenemos que entrar y, y agarrarlo, poder cogerlo a tiempo que luego se acaban. Me tocó un épico. Por ejemplo, en un futuro vamos a poder meter estos NFTs dentro del juego. Miren, tan bonitos. A mí me encantan. La, esta es la Lola. <ríe> Miren la Lola. Bueno, si, si quieren. Si quieren participar en esto, vénganse acá al, al a, a la sala de NFTs y drops. Pidan el link. No sé si Urban lo pinchó. Uh, no. Pero pidan el link para que se los demos. Pero es el Chico Roco. Si buscan en el Google Chico Roco, les sale la página. Ya. Yeah. Todos los días a la misma hora que es la un, a una PM, tiempo del Pacífico, es cuando salen los chicos Rocos. Pero uh, en un futuro, familia, vamos a poder meter esos NFTs dentro del juego. Y tal vez los vamos a poder vender. ¿okay? Primero van a ser NFTs que estén en la cadena de Ethereum. Van a ser los primeros porque es una de las más populares. Lo que a mí me, más me está interesando, me está emocionando familia, es que vamos a poder vender nuestros NFTs, ¿okay? nuestras propiedades, nuestros exploradores, nuestros ornamentos, vamos a poder venderlos en OpenSea. Para los que no saben, OpenSea es una de las cadenas, una de las páginas más um, famosas las que más utilizan para vender NFTs. Esto creo que nos va a ayudar muchísimo. Tal vez la demanda por propiedades NFTs de Aplan crezca un poquito más. La verdad, esto va a cambiar mucho cómo vendemos en el juego. Va a estar muy, muy interesante. Lo único malo es que en OpenSea sí, para vender uh, tenemos tienes que pagar lo que llaman los cash fees. La verdad, no sé cómo funciona eso. Uh, pero vamos a tener que tener Ethereum. So, ahorita que está barat, baratito el Ethereum, sería buena, bueda, sería buena idea comprar, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Mm. Debería de comprar unos 20, 30 dólares. Interesante. No me había puesto a pensar en eso. Tenemos que tener Ethereum para hacer unas transacciones. Um, vamos a ver qué más. Y también vamos a poder aquí lo que dicen NF, NFT Swapping Bundle Trades. Vamos a poner, a poder, por ejemplo, voy a poder venderle o hacerle un swap a un jugador. Si tengo tres exploradores, él quiere tres exploradores que tengo, pero los voy a poder cambiar por una propiedad ultra rara si hacemos ese trato. Por el momento no podemos as, a intercambiar, vender a. Uh, exploradores por propiedades en un futuro si sí vamos a poder. Otra forma de, de crear uh, un mecanismo para que tengamos más más transacciones dentro del juego para que ayude con la economía. Esto habla sobre los proyectos de terceros de programadores, por ejemplo, los del hackathon. Si vieron eso y ahorita vamos a hablar, voy a hacer un video sobre el ganador del hackathon y cuál fue el proyecto y cómo será ese ese juego dentro de, de habla. Pero eso es lo que hablan de esta. Aquí en esta página lo que. Me interesa o lo que me llama la atención es que están hablando mucho de lo que le llaman el escrow services. Más o menos es como ah, cómo puedo explicarlo. Cuando podamos rentar nuestras casas, nuestras propiedades en un futuro, tal vez en un año. Tenemos que poner en el blockchain que esta propiedad aún es mía, pero yo se la voy a prestar a otro jugador. Si, si un Después de unos días, unos meses, un tiempo, yo quiero que me regrese mi propiedad, se logrará porque tenemos este servicio de escrow. Esto quiere decir que yo le estoy dando, prestando mi NFT, mi propiedad. No es necesario que sea solamente una propiedad. Hablamos de la, la academia, de la escuela de manejo. Por ejemplo, que un jugador, a un jugador abra un negocio de una escuela de manejo uno de mis exploradores sea de los mejores, de los mejores cinco en todo Aplan. Y no sé, me voy de vacaciones por tres, tres meses. No voy a poder jugar Aplan porque voy a estar en el Polo Norte por tres meses de vacaciones, pero quiero que mi explorador siga mejorando, que tenga que, que me que tenga yo ingresos. Lo que podría yo hacer es prestarle un, con escrow al dueño de esa, de esa uh, escuela de, de manejo. Y no voy a perder mi NFT, mi explorador. Cuando se acabe el contrato, me lo regresa. Así es como funciona esto del escrow. Uh -huh. Y están dejando que estos programadores usen el API de Aplan. que puedan empezar a, a hacer diferentes proyectos para el juego porque los hablan al final como no tienen muchos empleados quieren que los propios jugadores creen crean todos estos nuevos servicios para los jugadores Sí, ya fue todo después de eso um, hablaron tomaron preguntas respondieron a preguntas de la audiencia pero quiero hablar de algo y no me acuerdo en qué minuto era. Creo que era aquí. A ver. Ok. Dejen... Hago algo developer voy a bajarle la música. Ok X1, Esta pregunta que hizo, que hizo el, el team, uno de, uno de los jugadores más grandes del juego muy importante porque creo que el, nos dieron información, o sea, no nos dieron mucha información que me dejen saber en los comentarios si escuché bien, si le entiendo bien si ustedes entendieron algo diferente porque me estoy emocionando con lo que dijo Dirk o el otro uh, fundador del juego y voy a tratar de, de traducirles todo esto paso por paso voy a Ponerle pausa al video a cada ratito. Lo dejen. Vamos a ver si puedo hacerlo bien, familia. Gracias por tenerme paciencia. Ah, le voy a poner aquí esto. Él es se introdujo como TM, el segundo jugador con más propiedades dentro de Aplan. El primero es Abdullah lo conocí Chapulín y yo conocimos al team. muy muy buena gente buen buen jugador pudimos podemos platicar un ratito con él muy muy buena gente ¡Woo! entonces va, va a tener dos preguntas va a ser dos preguntas y la primera es que hablamos sobre uh, el gobierno de la comunidad, de los votos, ¿verdad? ¿Cómo va, nos va a afectar todo eso? Y que si esto va a formar un tipo de un DAO. La verdad no, no entiendo mucho cómo funciona eso. Eh, que en inglés es el es decentralized algo, algo lo hubiese buscado antes, ¿verdad? Uh, descentralización autónoma, organización autónoma de descentralizada. Sí, organización autónoma descentralizada. Uh, creo que así se dice. Pero es cuando todas las personas involucradas en ese proyecto, si tienen un token de de ese proyecto, pueden votar para tomar decisiones sobre el proyecto. Entonces se está preguntando que si nos dirigimos a eso, a un DAO. Yes. Y todo mundo serio. Vean, vean como las, las caras de todos. Miren aquí a Jennifer. Uh, preguntó sí, dijo sí, o sea, no, no le quisieron preguntar su, su pregunta. Okay, Pero miren el, el dirt todo nervioso, como diciendo, ah, sí, sí, sí. Vamos a regresar. Miren, miren las caras, miren los gestos. TM, No, Abdullah, so, um, uh, kind of Miren las caras. Entonces Dirk dijo que sí, pero todo el mundo empieza a ver a, a otros lugares, no quieren verlo al, al jugador. Entonces en un futuro vamos a hacer un DAO. La verdad no sé muy bien cómo funciona todo eso, pero creo que será importante averiguar. Dice que si sí, hacemos eso y somos estamos descentralizados porque los de hablan al final y en su white paper, en su papel blanco, donde hablan sobre el proyecto, su meta es que en el futuro los jugadores nos encarguemos del juego. De tomar decisiones que afectan el juego. Ellos se van a encargar de del mantenimiento del juego, de hacer asociaciones con empresas grandes, con compañías grandes en la vida real para meterlas al juego. Pero ellos ya no quieren tomar esas decisiones pequeñas. Ellos están pensando en decisiones grandes que a ellos les van a dejar mucho, mucho dinero. Pero nosotros como jugadores vamos a tener este sistema descentralizado donde todos vamos a poder votar en decisiones, en proyectos que van a afectar al juego. Y pregunta que si llegamos, vamos a, a llegar a este sistema descentralizado. Punto, ¿sí es que ¿Qué si logramos descentralizarlos, que si en un futuro Vamos a ver, vamos a poder ver al Lupex en un exchange. Vamos a poder tratarlo como el Bitcoin, al Solana, todas esas monedas, esos tokens que se ven, que se compran y venden en los exchange. Entonces, esa fue la pregunta y miren las expresiones, miren a Dirt. Take it away, Dirk. Entonces, todo mundo sabe algo. Todo el mundo sabe algo, pero en su mente ahorita diciendo, ching, ¿qué qué qué respondemos?" Nadie quiere responder porque saben, es lo que yo pienso, eh. No no estoy seguro. Pero es lo que estoy pensando, que dicen ¿Qué tanto podemos decir de este proyecto que viene? Ah, y Dirk, Dirk es, es un economista. Uh, tiene un doctorado en economía, creo que en, de Austria, un, un, una universidad de Austria. Uh, pero ahorita va, va a explicar algunas cosas. A ver. Tiene que tener mucho cuidado en lo que dice para que no diga, hable mucho del proyecto que viene. Es lo que pienso, ¿eh? No estoy seguro. No, no trajo para Upland. Como piensan muchos de ustedes. <risa> a Dice que Uh, Hablan tiene muchos tokens en el juego, por ejemplo, el Lupex, el Spark y muy pronto el STEM. El STEM se usará para fabricar, construir cosas que tienen vidas: animales, plantas, árboles, uh, ¿qué más? No sé, vegetales. Cualquier cosa que tenga vida en la vida real. Vamos a usar este nuevo token que se llama STEM y creo que será dentro de un año o dos. Cuando vamos a poder usar esto entonces lo que dice que en el momento tenemos estos tres tokens o dos tokens más uno en el futuro dice que sí que en el futuro van a venir más tokens entonces habló de esos tres UPEX Spark y STEM pero vienen más para qué necesitamos otro token para qué será Dice que una de las razones por la que el UPEX no está en el exchange, no se compra y vende como otros criptos, es porque lo hicieron para protegernos porque otros juegos ahorita que usan su token en los exchanges, dieron un bajón muy feo, porque todo el cripto bajó. Nuestras propiedades en aplan no bajaron de valor. Simplemente lo que bajó fue la demanda porque hay gente que ahorita no, no tiene dinero. Perdió mucho dinero en, es, en esos otros proyectos, en otros criptos. Entonces no hay tanta demanda en el momento, también porque están abriendo muchas ciudades, pero en la vida real, están pasando muchas cosas uh, por la guerra ahorita en Ucrania, en Rusia. Uh, en Estados Unidos ya estamos en, en recesión. Bueno, ya casi. La inflación está muy muy alta. Ya todo está realmente costando muy, muy caro desde hace un año. Entonces la gente tiene menos dinero para invertir en el juego, para gastar en el juego. Entonces dijo que por eso tomaron la decisión de no, no poner el loop en un exchange para protegernos es como un escudo para nosotros, para proteger la economía y el juego. Una vez más, Dirk es un economista, tiene un doctorado, entonces él ve el proyecto en un en otra forma que otros juegos. Otros juegos lo que quieren es, no sé, inflar los precios del proyecto, del, de ese juego, para que la gente empiece a gastar dinero. Creo, en mi opinión, que sí, ellos necesitan ganar dinero para seguir con el juego. Pero su meta, su mentalidad es a largo plazo. Y, creo, y lo, una de las cosas que me gusta de Hablan, Uh, sí, nos desesperamos nos enojamos por todos los errores que, que vemos que decimos cómo es que pueden cometer este error pero siempre he dicho si el proyecto funciona en tres cuatro años nos va a alegrar que nos quedamos en el seguimos jugando en el juego I things. Acaba de decir lo que dije que si el, cosas pasan en el mundo la gente no, no compra nos, nuestras propiedades aún It's tendrán happen, el mismo valor. trading and so on. Dice que su visión siempre ha sido construir un mundo paralelo entre el mundo real y APLA. Is... Y que no se puede hacer eso basado en especulación. Y es lo que el mundo cripto que es especulación. Y lo hacemos también cuando compramos propiedades, ¿verdad? Pensando que serán de colección. O si tengo, compro una propiedad que tenga un tag de una gasolinería, un McDonald's, muchos jugadores siempre preguntan esto, que si valen mucho esas, esas propiedades. Porque si entra el McDonald's al juego y dice, ah, aquí tengo mi, mi, mi, una, un restaurante en, verdad, en la vida real en esta propiedad y yo soy el dueño, Muchos decimos ah van a, van a querer comprármela o me la van a querer rentar esa propiedad. Tal vez, tal vez no. This just never works. Never aquí viene lo bueno. Sí, pero en el futuro solamente podemos decir que, que están viendo están investigando diferentes sistemas para innovar también en el para, para los tokens. Uh, point, right? que es todo lo que puede decir en el futuro y tal lo pongo todo otra vez para que lo escuchen bien. So, Dice y que. Uh, en el momento. Está, está bien que estemos en habla por ese token que se están imaginando. Right now. <risa> Vamos a poner esa parte otra vez. 3E. Y... Right. So right? really okay. Pongan atención, me voy a callar y escuchen esto sacred nation state in a certain sense and you cannot do that based on speculation this is just ne never works has never worked before yeah but in the future uh we can say only we can only hint we are looking into systems to innovate also on the token front uh that's all i can say at this point right so it makes sense to be in upland right now <laughs> thank you so much lo que me Imagino lo que pienso cuando escuché esto. Creo que también lo dije en, cuando estaba haciendo el directo en, en vivo desde Las Vegas. El proyecto ese de los changuitos, el, el Bayac, um, que se venden por miles de dólares. Uh, el BAYC, uno de los más populares del, del juego. Por lo que entiendo, hace como un mes, dos meses, cada jugador que tenía uno de esos NFTs les dieron tokens. No sé cuánto. Pero creo que vi que llegó hasta 22 dólares cada token. Y digamos que nos hayan dado 100 tokens y los vendía 20 dólares, que serían 2000. 200 $2, dólares. Si hubiese yo vendido sus 100 tokens, de verdad, hubiese yo ganado $2,000. Creo que es de lo que está hablando. Que en un futuro. Nos van a dar tokens. Por ser jugadores de hablan Ahora nos van entre más propiedades tengamos. Más tokens se nos van a dar. ¿O a todos nos van a dar el mismo número de tokens? Esa sería mi pregunta. Entre más dinero tengamos invertido en el juego, ¿más tokens nos van a dar? No sé. Pero poniéndome a pensar, si el Abdullah le ha metido un millón de dólares al juego, creo que a él le van a dar más tokens que a nosotros, que solamente le hemos metido... $20, $30. Dólares. No quiero decir que, que empiecen a invertir dinero. No hagan eso, que no, no, no me hagan caso en eso. Simplemente estoy imaginando, especulando cómo van a repartir estos tokens si es lo que van a hacer. Tal vez se base en el número de propiedades que tengamos o tal vez se base en el nuestro net worth, nuestro valor neto que tenemos en el juego. O tal vez también se base cuánto tiempo estemos activos en el juego. Una cosa que pasó con los Sparks y muchos de ustedes no saben. Cuando llegó la apertura de Brooklyn y todo fue un desastre, muchos jugadores se enojaron, muchos jugadores dejaron de jugar porque la verdad fue muy feo, pero nos arreglaron un explorador. Nos pidieron disculpas y que están tratando de mejorar el juego. Bueno. Después llegó la apertura de Oakland y uf, también feísima. Qué mal nos fue. Muchos jugadores otra vez se enojaron. Les dijeron de los que se iban a morir, los de Aplan. Y luego, Pero los de hablan nos dijeron, miren, si ustedes se quedan en el juego, los vamos a recompensar. Si siguen participando, los vamos a recompensar. ¿Y cómo fue que lo hicieron? Nos regalaron Sparks. Y lo hicieron. de, no, La verdad no sé cómo fue que repartieron los Sparks. Porque a muchos jugadores les tocó diferentes cantidades. Pero algo que me acuerdo que habían dicho en ese mensaje es que si seguíamos participando activos en diferentes eventos, nos iban a dar un número determinado de Sparks. En ese entonces yo no participaba en todos los eventos porque no les entendía, no me informaba. Tal vez sea así, familia. Si seguimos participando en los eventos uh, cada semana, uh, comprando y vendiendo durante las aperturas de las ciudades, van a ver qué tan activos estamos en el blockchain. Y tal vez es, usen eso para determinar cuántos tokens de esos tokens, si es que nos dan, nos va a tocar en el futuro. Siempre les he dicho, la mejor inversión que le pueden meter al juego es su tiempo y si hacen eso no es necesario tener cientos de propiedades no es necesario tener ser de nivel ejecutivo simplemente estar activos en el juego tal vez eso nos ayude a tener más tokens en el futuro si es de lo que están hablando si pasa eso y Arlan ya tiene, no sé, más de medio millón de jugadores activos al día. Nosotros que apenas empezamos, a, empezamos con el juego, les he dicho en los videos, aún es tiempo de sacarle beneficio al juego. No es necesario invertir dinero, simplemente su tiempo. Si es así, familia, tal vez esos tokens no valgan mucho. Tal vez, no sé, 50 centavos cada uno. Tal vez más, pero sería una forma de recompensar a la comunidad. Porque creo que entonces, por lo que sé de algunos proyectos, que entre más tokens tenga uno, más votos, algo así, tiene uno para ese proyecto. Va a estar interesante, muy, muy interesante ver cómo, cómo será todo esto, familia. Eso es lo que más me emocionó. Uh, la verdad, regresé muy emocionado de Las Vegas. No solamente conocí a Chapulín en, en vivo. Nunca había pensado que en, iba yo a conocer a alguien del internet ahí. Especialmente que lo conocí por un juego y espero que en el futuro, cuando hagan eventos en Europa, tenga yo suficiente dinero para poder viajar y, y conocer a toda la familia allá en, en España a mano que vive en italia o en sudamérica sería bonito poder ir y conocerlos a todos ustedes abrazarnos ir a tomarnos unos unos tragos o agua uh, pero convivir con ustedes porque creo que es lo bonito de Appland, la comunidad que tenemos y creo que el futuro el futuro es prometedor creo que vienen buenas cosas hay que tenerles paciencia, mucha paciencia los te hablan. Y también dependiendo cómo la cómo esté la economía en la vida real, familiar. no se les olvide eso. Si en la vida real, muchos países de uh, economía están por el piso, la gente no va a tener dinero para invertir. Se necesita dinero en verdad para invertir. Y otra cosa es importante. Y hablé esto con con Kate twice uno de los también los jugadores grandes del juego, que muchos jugadores le tienen envidia a las ballenas. Cuando ven que empiezan a comprar propiedades por 10 mil, 15 mil dólares, dicen que, que no es justo, que nosotros no podemos hacer esto. Um, no sé, tal vez voy a ser muy poquito honesto. Pero sin esas ballenas, familia, el juego no puede avanzar. Los de Apla necesitan... Este, este tipo de jugadores para poder contratar más gente, para mejorar el juego. Si sí, el juego técnicamente es gratis para, para jugar, y hay jugadores que solamente le han invertido 5, 20 dólares, ya son de nivel ejecutivo en un año o dos años. Imagínense, en la vida real, haber invertido 5, 20 dólares en algo, tal vez en Bitcoin en el 2011, ¿cuánto les generó esos 5, 20 dólares? Creo que un jugador que se llama Green Turtle tiene más de 100.000 UPEX en valor neto. Él no, nada más le metió 5 dólares al principio y ya. Entonces necesitamos estas ballenas que entren al juego porque esas ballenas van a querer comprar nuestras propiedades, nuestros exploradores. Y gracias a ellos, el juego va a seguir avanzando. Así es que no hay que tenerles envidia. Hay que pedir que lleguen más ballenas porque eso nos va a beneficiar a nosotros. Muy, muy importante. Um, lo que voy a hacer también, familia, voy a poner este último, esta última sección en un video diferente. Para los que no me quieran escuchar hablar como loco de los otros proyectos. Pero vamos a ver qué pasa. En, ¿qué es. Espero acordarme, pero a ver si en diciembre, antes de Navidad, haré otro proyecto para ver qué tanto avanzamos en estos seis meses. A ver qué de todas estas promesas que nos hicieron, a ver cuál de estas realmente nos dieron. Y antes de irme, importante también. Oh, no, no, iba a hablar de otra cosa. Pero antes que se me olvide, vénganse aquí al roadmap. Se vienen acá. ¿Dónde era? ¿Tutoriales? No comunidad estaba en uno de estos bueno en el roadmap ok aquí están en los proyectos que están trabajando los de Ablan. aquí están los diferentes temas las mecánicas meta ventures legits y cuando piensan tener todo esto listo que okay. una página muy importante porque había una sección um, cuál era que dije, ¿y eso de qué es? Uh, por ejemplo, vamos a poder comunicarnos dentro del juego muy pronto. Tal vez para finales de año. Uh, eso no sé. Ownership Squads. No sé qué es esto. Tengo que averiguar qué, qué es esta cosa. No tengo ni idea. Uh, tengo que hacer otro video sobre los carros, sobre los autos. Quería platicar sobre de esto, pero tengo que hacer otro video sobre las pistas cómo van a afectar, a uh, qué es lo que tenemos que hacer para estas, organizarnos para las pistas de carreras. Sí, creo que lo que voy a hacer porque este video ya está largo, es más de una hora. Pero en fin, familia, gracias por acompañarme. Habrá un tesorito por acá. No te no. Pero muchas, muchas gracias. Espero que este video les haya servido de algo para ver si les conviene seguir jugando o no. Uh, no se les olvide dejar un like si les ayudó. Como siempre en la descripción del video están los diferentes links. Y a ver, a ver qué se viene en seis meses cuando haga otro video hablando de esto. Vamos a ver qué cómo ha cambiado el juego. Esperemos que mucho. Bueno familia, que tengan un bonito día. Gracias por acompañarme. Y nos vemos despuesito en el metaverso.